Que vamos por el chori y la coca Y si hay, ¿por qué no? Que votamos el escudito y la foto Y si lo tenemos, ¿por qué no? Que nos llevan el micros y camiones Y si alguien los pone, ¿por qué no? Que nos gusta el poder Y si hacemos política, ¿por qué no? Que somos duros de entender otras razones Y si tenemos convicciones, ¿por qué no? que siempre estamos confrontando, y si vienen a jodernos, ¿por qué no? Que somos fachos, que somos zurdos, y si el problema es de ellos y no nuestro, ¿por qué no? Que nos la pasamos cantando la marchita, y si la tenemos, ¿por qué? Que la culpa de todo la tuvo Perón. Y sí, eso es cierto, la culpa de todo la tuvo Perón. Por eso somos peronistas. Porque los días más felices en la Argentina fueron, son y serán peronistas. Porque las vacaciones las inventó Perón. Porque la jubilación la inventó Perón. Porque el estatuto del peón lo creó Perón. Porque la enseñanza pública para todos la creó Perón. Porque las convenciones colectivas de trabajo las creó Perón. Porque la justicia social, la independencia económica y la soberanía política son ideales de Perón. Porque siempre llegamos al gobierno por el voto del pueblo. Porque no necesitamos entenderlo. Porque somos el pueblo, por eso somos peronistas. Porque de los aviones en el 55 no tiraban choripanes, eran bombas. Y nosotros estábamos igual. Porque cuando nos fusilaba la argentina institucionalista de la libertadora no se preocupaban por las formas los grandes demócratas de la patria. Porque en esa oscura época si tenías el escudito, la foto o cantabas la marcha ibas en cana. Porque durante la resistencia nadie te llevaba en micro o en camión a poner caño. Por eso somos peronistas. Porque luchamos 18 años para que vuelva el general y se nos murió enseguida. Porque nos dieron manija y nos peleamos entre nosotros. Porque como siempre después nos corrieron a todos. Porque nos bancamos la tortura, nos secuestraron, nos comimos las peores cárceles, nos exiliamos. Pero igual seguimos luchando, poniendo el cuero cuando muchos estaban debajo de la cama. Por eso somos peronistas. Porque después de tanta lucha nos ganó el Fonsín, pero seguimos. Ya si lo apoyamos en Semana Santa y el muy turro nos pagó con el punto final y la obediencia de vida. Porque fuimos a internas y ganó el turco y le hicimos campaña. Porque todos se llenan la jeta criticándolo, pero la disfrutaron bien, la del uno a uno, ¿no? Por eso somos peronistas. Porque seguimos a los ponchazos, sin choripanes ni coca-colas. Y nos ganó la alianza y en el 2001 explotó todo y explotamos todos. Y nos volvimos a hacer cargo del quilombo. Sí, los brutos, los mafiosos, los fachos, los zurdos de mierda, los cabecitas, nosotros. Porque salvamos al país del incendio que provocaron los demócratas, los cultos, los doctores, los másters en la concha de la lora. Por eso somos peronistas. Con la sabiduría del general y con la pasión de Evita, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, esta patria te será justa, libre y soberana.